Las mercancías que le fueron incautadas a varias nacionales haitianas el pasado viernes le fueron devueltas por las autoridades del ayuntamiento de este municipio. Bien, eh, nosotros somos respetuosos de la ley y estamos devolviéndole a, a los artículos que fueron incautados a los inmigrantes haitianos, a los extranjeros haitianos que están de manera legal en el país. Eh, nos reunimos con ellos, conversamos, contactamos de que esa parte es tan legal y procedemos a entregarle los, las pertenencias, las nacionales haitianas a cuales sus mercancías fueron incautadas por el personal del ayuntamiento denunciaron que las mismas en su gran parte le fueron robadas. <risa> como pesos yo no para no no no no todo está vacío. está ahí media la y yo ya, no tienen, nada no, para ya la boxeos, yo tengo tres, dos boxa y ponte la ya, ya, ya lo no tienen los choncletos. Sí, pero todavía yo no sé qué es lo que yo pierdo, porque estaba, estaba llenísimo de mercancía ahí, porque todavía yo no revisé para ver lo que me falta o lo que me falta. EGNTN, Robinson Polanyi.